Primera de Crónicas, capítulo 25 David y los líderes de los levitas eligió a hombres de las familias de Asaf, Emán y Gedutún para que sirvieran profetizando acompañados de liras, arpas y címbalos. Esta es la lista de los que realizaron este servicio. De los hijos de Asaf, Sacur, José, Netanías y Azarela. Estos hijos de Asaf estaban bajo la supervisión de Asaf, quien profetizaba bajo la supervisión del rey. De los hijos de Gedutún, Gedalías, Serí, Gesaías, Simei, Asabías y Matatías, seis en total, bajo la supervisión de su padre Gedutún, que profetizaban acompañados del arpa, dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Zebuel, Jerimot, Ananías, Ananí, Eliatá, Hidalti, Romanti, Eser, Josbekasa, Maloti, Otir y Mahasiot. Todos estos hijos de Emán, el vidente del rey, le fueron dados por las promesas de Dios de honrarlo, pues Dios le dio a Emán catorce hijos y tres hijas. Todos ellos estaban bajo la supervisión de sus padres para la música de la casa del Señor con címbalos, arpas y liras, para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Gedutún y Emán estaban bajo la supervisión del rey. Junto con sus parientes, todos ellos entrenados y hábiles en el canto al Señor, sumaban 288. Echaron suertes para cualquier responsabilidad que tuvieran. El menos importante igual al más importante, el maestro al alumno. La primera suerte que era para Asaf recayó en José, sus hijos y su hermano, doce en total, la segunda recayó en Gedalías, sus hijos y sus hermanos, doce en total. La tercera cayó en Sakur, sus hijos y sus hermanos, doce en total. La cuarta cayó en manos de Isri, sus hijos y sus hermanos, doce en total. La quinta cayó en manos de Netanías, sus hijos y sus hermanos, doce en total. La sexta cayó en manos de Buquías sus hijos y sus hermanos, doce en total. La séptima cayó en manos de Jezarela, sus hijos y sus hermanos, doce en total. La octava cayó en manos de Jesaías, sus hijos y sus hermanos, doce en total. La novena cayó en manos de Matanías, sus hijos y sus hermanos, doce en total. La décima cayó en manos de Simei, sus hijos y sus hermanos, doce en total. La undécima cayó en manos de Azarel, sus hijos y sus hermanos, doce en total. La duodécima cayó en manos de Azabías, sus hijos y sus hermanos, doce en total. La decimotercera cayó en manos de Subael, sus hijos y sus hermanos, doce en total. El decimocuarto cayó en manos de Matatías, sus hijos y sus hermanos, doce en total. La decimoquinta cayó en manos de Jerimot, sus hijos y sus hermanos, doce en total. La decimosexta cayó en manos de Ananías, sus hijos y sus hermanos, doce en total. La séptima cayó en manos de Josbecasa, sus hijos y sus hermanos, doce en total. La decimoctava cayó en manos de Ananí. Sus hijos y sus hermanos, doce en total. La décimo cayó en manos de Maloti, sus hijos y sus hermanos, doce en total. La vigésima cayó en manos de Eliata, sus hijos y sus hermanos, doce en total. El vigésimo primero cayó en manos de Otir, sus hijos y sus hermanos, doce en total. El, vi El vigésimo segundo cayó en manos de Hidalti, sus hijos y sus hermanos, doce en total. El vigésimo tercero cayó en manos de Mahasiot, sus hijos y sus hermanos, doce en total. El vigésimo cuarto cayó en manos de Romanti Eser, sus hijos y sus hermanos, doce en total.